Bueno, muy buenas noches a todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a otra charla. Esta vez, esta noche tenemos con nosotros a la concejal Heidi, Ch Heidi Sánchez de la Colombia Humana y de la Unión Patriótica de acá de Bogotá. Heidi, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Hola, y muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí acompañándoles eh, en este espacio, pues para cerrar el día con una buena conversación. Perfecto, Heidi. Vamos a cumplir un mes de paro nacional. ¿Cuál es el balance que su merced hace de este mes de movilización en Colombia y en Bogotá? Bueno, pues. Creo que asistimos a un, o sea, no, estoy absolutamente segura que asistimos a un momento histórico, eh, nuestra generación en efecto no había vivido un ascenso de, mo de la movilización de este tipo, estuvimos... Eh, digamos 2019 que fue un estallido social pero no de tamañas magnitudes como lo ha sido este año 2021 que si bien fue convocado con el objeto de tumbar la reforma tributaria se ha, se, se encontraron una serie de inconformidades en contra de este gobierno lo que fue la pandemia todo este año de cuarentenas estrictas no estrictas flexibles eh, se convirtieron en una olla a presión que estallaron desde el 28 de abril, o sea, las medidas tomadas en materia del tratamiento de la pandemia que beneficiaron principalmente a los sectores económicos financiadores de la campaña de Duque y de la mayoría del Congreso, como por ejemplo el, se el sector bancario, esos grandes sectores empresariales, no en vano Iván Duque, los primeros sectores que abre. En el mes de, eh, en el mes de junio, perdón, en el mes de abril, eh, después de la, de la, de la cuarentena, o flexibiliza ciertos sectores, fueron precisamente los sectores de la construcción, el sector de la manufactura, cuestión que nos ratifica que la riqueza la produce el trabajador y la trabajadora. Eh, y una serie de medidas pues que aumentaron pues, y afectaron principalmente a la juventud y a las mujeres en general, eh, teniendo en cuenta que no existió ningún tipo de enfoque diferencial, o sea, no existe renta básica, no existieron subsidios directos, no existieron medidas más allá de aportes bancarios eh, y pues ayudas pírricas que dio el gobierno nacional y pues para el caso de Bogotá el gobierno distrital durante todo este tiempo. Hay un nivel de conciencia... Eh, en la capacidad de la movilización en este momento de los logros y las conquistas durante este tiempo, como, bueno, el retiro de la reforma tributaria, el retiro de la reforma a la salud, eh, el hablar de matrícula cero, o sea, sabemos que hasta ahora viene siendo para el segundo semestre del año 2021, pues eh, los dos hicimos parte del movimiento estudiantil y sabemos que esa ha sido una pelea eh, histórica desde la existencia misma de la ley 30, que fue la que permitió el cobro de las matrículas por parte de las universidades públicas para su autofinanciación, lo que ha hecho a, eh, que se ha en las brechas eh, de inequidad para acceder a la educación superior, y pues que de la mano de eso eh, muchas universidades se encuentren con déficits grandes déficits presupuestales, precisamente de lo que ha sido eh, la, la, digamos, la desfinanciación por parte del gobierno nacional desde la ley 30 en adelante. Pero hay también una, una digamos, una suerte de ascenso de la movilización, o sea, es decir, el de lo si pudiéramos devolvernos a 2013 paro nacional agrario movilización estudiantil 2011 movilización pro plebiscito eh, pro Sí a la paz eh, en el año 2016 nuevamente paro estudiantil en el 2018 nuevamente paro nacional 2019 2020 esas grandes manifestaciones en contra de la brutalidad policial del mes de septiembre eh, y lo que ha sido la movilización durante este 2021 que es sin precedentes el hecho de que en la ciudad de Bogotá se haya desconcentrado la movilización que si bien se hizo en el 2019, este año lo vivimos con mucho más ahínco, con mucha más decisión de conformar puntos de resistencia como ha sido el caso del portal de la, el, el hoy portal de la resistencia, el punto del portal de las Américas que ha resistido, se ha organizado de manera bastante interesante que yo creo que hay que revisar esta experiencia, eh, el hecho de que de alguna manera se piense como la construcción de pliegos que hay, la, la alcaldesa tiene que reconocer que no ha sido una lógica únicamente del gobierno nacional, sino que allí también hay eh, de, eh, también que es una necesidad Creo que la, la estoy perdiendo. Ya. Heidi, creo que hay un problema ahí de conexión. Ya estoy. Eh, esperemos a ver un momento. Listo, ahora sí la estoy viendo. Creo que ahora sí. ¿Me escuchas? Sí señora, ahí la escucho perfecto. Es que bueno, ya cancelé el internet y todavía no me la han cambiado, pero bueno, digamos que son como elementos claves también como el, el discutir eso de no apartar la lucha callejera de la lucha electoral, que es una discusión que en otras épocas no se daba, o sea, era también como negar absolutamente la, la, la dinámica electoral y creo que en eso hemos avanzado bastante, vamos a ver qué pasa en estos días que vienen. Ahorita que estaba hablando con David, precisamente de, pues, de lo que pasó anoche en Usme, eh, lo que me decía David era algo que pues, creo que hemos identificado muchas personas y es que los que le están colocando eh, pues, el cuerpo a la movilización pues, son pues, los jóvenes de los barrios populares, los jóvenes sin futuro, que pues, no tienen posibilidades de estudio ni trabajo, pues, porque vivimos en Colombia en una situación muy complicada, que como su merced menciona, pues se ha profundizado en este último año de confinamiento. Eh, pues usted cómo ve esa, esos sectores, esos sectores juveniles, esos sectores barriales que pues uno no los puede como encasillar en las tradicionales formas de organización históricas de este país, de, pues de lo que ha sido la izquierda y demás. Bueno, eso sí es una primera conclusión de lo que ha sido esta jornada de movilización y es que esto rebasó absolutamente a las organizaciones de izquierda, o sea, aquí no hay eh, una organización política, social que oriente la movilización que se viene dando en la ciudad y en el país. En efecto, esas... Eh, movilizaciones hoy se mantienen, o sea, tuvimos como, como un pico, si se quiere, como la primera y segunda semana, donde había movilizaciones que se dirigían hacia el norte, eh, digamos que uno salía a marchar y como que, bueno, ¿para dónde? Va? Por ejemplo, el primero de mayo, es el primero de mayo de la 39, eh, o de por muy lejos hasta la Plaza de Bolívar, o sea, eso rompió todo esquema, salíamos... Siempre como en esa dirección, en este caso la movilización se fue hacia el norte, pero había un punto en el que tú sabías, no, ¿para dónde vamos? ¿Para dónde va esto? No tenemos ni idea. O sea, y llegó hasta la 147 y alcanzó a tocar de alguna manera como esa zona del norte, bueno, la que se convocó en, la, en el centro comercial de los Uribe, bueno, y así como, como estas movilizaciones que se convocaron en ese momento. Ahora hay una dinámica territorial o sea, es decir, de arraigo territorial, o sea, de arraigo territorial, entiéndase lo que pasó por el Kennedy, localidad de Bosa, Rafael Uribe, lo de Usme el día de ayer, pero además que yo veo un, un trino hoy, no recuerdo quién lo escribía, que decía la mayor inversión que ha tenido la localidad de Usme en Bogotá. Fue el día de ayer con la cantidad de gases lacrimógenos y material que usó el Escuadrón Móvil Antidisturbios en contra de la población civil. Y si uno va a revisar, en efecto, es así. O sea, las localidades del sur de la ciudad, o sea, las localidades del, del, del sur de la ciudad, eh, son pues, las que viven condiciones mucho más inequitativas en materia de acceso a derechos, pero además de, o sea, es decir, de, de materia de educación, salud, pero también en términos de movilidad, en términos de impactos medioambientales, eh, digamos en términos de infraestructura, en términos de equipamientos, o sea, cuando hablamos de equipamientos de poder tener espacios de recreación y deporte, espacios educativos, espacios en materia de salud, espacios de participación que hoy no los no los tienen y no cuentan con ellos. Hay una eh, digamos, el constituirse en esos espacios territoriales que tienen que trascender ahora, el cómo trascender, no sé, pero, eh, porque no, no, digamos, esto es una, una dinámica que va cambiando eh, diariamente, creo que en parte lo de lo de la, lo del ministro de Defensa, nos eh, bajonea, en, mí, digamos, en mi caso, pues bajonea un poco, porque, pues bueno, ya sabemos, un Congreso absolutamente comprado y clientelar que eh, no votó a favor la, la moción, votó a favor del ministro la, la moción de censura entonces las localidades estas esas localidades del sur por ejemplo también la localidad de ciudad bolívar también que recientemente hace tres días eh, vio también una un espacio de movilización que estaba como conformándose también ese punto de resistencia al lado de la Universidad Distrital en la sede de la Tecnológica. Eh, y es esa, eh, el, el, incluso, o sea, el, el hecho de que por lo menos en, en el portal de Américas, muchos jóvenes dijeran que estaban comiendo eh, realmente en el portal de las Américas, en el, en el refugio humanitario, en el portal de la resistencia, lo estaban haciendo, porque las condiciones de inequidad siguen aumentando y el gobierno nacional no habla de medidas efectivas alrededor de ello. La, la, la alcaldía. Eh, distrital, habló de una serie de medidas en materia social, en materia económica de redistribución, pero pues por la experiencia que he tenido como concejala en este momento, pues de eh, que hasta no ver, no creer y pues son muchas las palabras se las lleva el viento y pues Claudia tiene esa eh, leve costumbre de prometer y no cumplir Quiero aprovechar eso que menciona de Claudia porque pues, eh, y ahorita volver al tema del portal con una pregunta que nos enviaron por video, porque pues Después de un mes la alcaldesa se dio cuenta que, que, pues, que había una juventud que estaba exigiendo unas cosas y demás, el mismo día que saca el video eh, hubo, otra, hubo una nueva represión en el portal de las Américas, lo que ocurrió ayer en Usme, eh, lo, que, lo que pasó con su merced directamente del secretario de gobierno. Entonces uno cómo puede leer eso, o sea, qué es lo que está haciendo la alcaldía frente pues, a toda esta situación. Y se lo digo también porque mi última entrevista fue con la concejal Diana Diago del Centro Democrático y a mí realmente me sorprendió lo que me decía la señora, la entrevista fue hace más o menos que unos 15 días y ella y yo le decía, pero dígame cuál es su posición de partido frente a pues toda esta situación de brutalidad policial y ella me decía a mí, literal me decía, ¿cuál brutalidad? Y yo, señora, usted no tiene internet. Y entonces como que, ah, usted me habla de los videos de Twitter, pero pues denuncia entonces, que por favor denuncien ante las autoridades. Entonces a mí se me hace muy cercana esa posición como tan desconcertante del Centro Democrático en Bogotá a la posición de la alcaldía y de la alcaldesa misma. Yo no sé su merced qué opina al respecto. Bueno, recuerden esto que por favor nunca se nos olvide. Recuerden que el 27 de abril la administración distrital llamó a que se pospusiera el paro, a que se usaran los can can canales. Eh, y otro así la Call That It Heidi le están saboteando el internet. Perdimos a Heidi. Bueno, seguramente Heidi tiene que volver en unos minutos. Eh, mientras tanto, pues por favor recuerden que pues, a todas las personas que nos están escuchando que pues pueden hacer sus preguntas también y sus comentarios. No sé si David me puede... Bueno, ahí llegó. Me tocó conectar desde el celular. Listo, perfecto. Entiendo, se o sea, que no se nos olvide que nos llamaron a marchar virtual, que pusiéramos el paro nacional, que no habían las condiciones en ese momento para movilizarse, pero una vez se vieron las ganancias que eh, venían conquistando el ejercicio de movilización social y se salió a buscar réditos. Eh, la alcaldesa tiene una forma de expresarse ya sabe cómo hacerlo en cada momento dependiendo eh, el grado de popularidad que tenga, o sea, si vieron pues subió 15 puntos en su popularidad, vive muy pendiente de su imagen porque en efecto pues ella quiere ser presidenta eh, supongo eh, y digamos que en ese sentido hay una, o sea, el, el, pareciera como si lo, una reflexión pues el día anterior con Kung Fu Panda para llegar a decir y a validar la movilización, pero entonces primero pide perdón a las y los jóvenes, o sea, ya no ha sido claro, o sea, ella ha, ha, tiene el control sobre la fuerza pública y no ha querido detener la intervención del Escuadrón Móvil Antidisturbios en determinados, en los puntos más críticos de la ciudad, lo que se vio ayer en, en, en el portal fue bastante crítico durante todo el día, pero además, eh, digamos, esa, esa indolencia también de, mo de querer mostrar resultados deteniendo masivamente eh, a, a, a, a, a las y los jóvenes. Lo mismo pasó en Molinos, en el portal de la Resistencia, pasó absolutamente todos los días. Hasta ahora no he visto publicaciones en vivo, sino han llegado mensajes hasta las 9 y 20 de la noche. Eh, se le olvida también, o sea, como el, el, el permitir, y esto es desde que empezó la administración, que pareciera que hubiese una orden de permitir y de ordenar la intervención del escuadrón móvil antidisturbios a apenas oscurece para que haya eh, una un manto de impunidad o sea y si vemos eh, desde lo que sucedió la masacre que ocurrió en Bogotá desde el 9 de septiembre en el 9 de septiembre parece como si se hubiese normalizado o mimetizado la brutalidad policial entonces si no hubo una persona fallecida todo estuvo tranquilo o sea todo transcurrió eh, tuvo, tuvo un transcurso eh, normal y creo que no podemos permitir eso, o sea, creo que hay una eh, digamos una lógica eh, en ese sentido como de no querer plantear eh, soluciones en lo inmediato y pues sabemos perfectamente en términos de las medidas que ella presenta, que hay que decirlo que como bancada nosotras lo propusimos desde el marco de la discusión del plan de desarrollo, desde el plan de reactivación económica, desde el plan eh, desde la discusión alrededor de presupuestos o ya lo hicimos de decir hay que redireccionar recursos en la ciudad de Bogotá que vayan dirigidos para medidas sociales ella usa mucho el marketing político por ejemplo si ustedes revisan las páginas del gobierno distrital existe supuestamente renta básica y en Bogotá no existe renta básica eh, ella pasa digamos tiene como ese modelo en materia de educación superior muy similar a lo que la generación e, el, y el, y el lo paga y habla ahora de 20 mil a 50 mil cupos pero insisto hasta no ver no creer eh, sigue permitiendo los desmanes pero además en la en la en el informe que presenta naciones unidas pues dice que hay más heridos por parte de la fuerza pública y pues digamos que la posición de diana diago por el sector que ideológicamente y políticamente representa pues es en justificar la intervención de la fuerza pública o sea sabemos perfectamente que no es lo mismo una piedra que una bala eh, que no es lo mismo eh, tener un gym puesto que la armada la, el digamos el el, el el armagedón, pues, el, digamos, el, el, el aparato, pues, el uniforme con el que esa armadura con la que andan los agentes del Escuadro móvil Antidisturbios. Y digamos que en esas lógicas también de querer mostrar resultados, de querer decir que todo está saliendo bien, sacan videos. Como hay la gente logró intervenir mediante el diálogo en un punto, pero es que resulta que el otro lado está vuelto nada, ¿sí? O sea, el otro lado del ESMAD está atacando, está rompiendo los vidrios de la residencia, y eso también ha servido mucho en el sentido de que la gente de los barrios populares, pero también de muchos barrios que vivieron la movilización a principio, eh, de, o sea, recién in inició la jornada eh, nacional de movilización, fue ver cómo el ESMAD era quien atacaba de manera indiscriminada a la juventud, quien rompía la movilización, pero además que rompían los vidrios y lanzaban gases lacrimógenos al interior de las viviendas al interior de las residencias y eso es bastante complejo en lo que la ilegitimidad que hoy tiene la fuerza pública en el país y en la ciudad de bogotá eh, en ese sentido digamos como el, el, el también el desprecio y el rechazo que ha habido a las organizaciones de derechos humanos en no reconocer la labor que cumplen y no hacer también que se respete y lo que pasó la semana pasada, o sea, el domingo fue como ese boom, la verdad, bueno, creo que ha sido como mi primera crisis política, así como bastante compleja, además de tergiversar la información, pero ponerme en riesgo. O sea, el lunes el lunes con los buenos días nos levantamos con eh, trinos de María del Rosario Guerra, de María Fernanda Cabal, de José Felipe La Furi, de toda la ultraderecha, eh, señalándome, o sea, los medios de comunicación en efecto, pues con toda... Eh, tratando pues de, de alguna manera como de señalarme incluso el, de la muerte, de esta lamentable muerte del niño en Buenaventura, cuando nosotros hemos denunciado todo el tiempo las agresiones que han sufrido las misiones médicas, que hay que rechazarlas absolutamente. Eh, vengan de donde vengan, en el, en el caso de, la, de las misiones médicas, pero por ejemplo, o sea la administración no dijo absolutamente nada de la agresión que recibieron eh, lo, la, las personas que estaban en terreno también en la localidad de Kennedy, eh, perdón en el portal Resistencia, que mientras estaban atendiendo heridos, la, el Smad les estaba disparando y les estaba ga, lanzando gases lacrimógenos y bombas aturdidoras para que dejaran de atender los heridos. Y respecto a eso no dicen absolutamente nada. Entonces, Vamos, es, un, es, un, es una forma eh, de marketing político, pero pues que no corresponde con un gobierno alternativo. A ver. Es, cuando, es cuando el marketing político termina superando a la política, se termina convirtiendo en lo más importante y pues se termina olvidando a la gente. Eh, y pues es terrible, a mí realmente me parece un balance complicadísimo, sobre todo el papel que jugó precisamente Luis Ernesto Gómez con usted y en los últimos días frente a la movilización. Y ese tema, ¿cómo va? O sea, pues más o menos cuéntenos cómo va el tema. Yo sé que hubo como una imputación de cargos en la fiscalía, pliego en la procuraduría, pero pues ese tema, ¿en qué va? Bueno, pues fíjate cómo funciona a la justicia, ¿no? Entonces, sobre las agresiones policiales que han habido a lo largo y ancho del país... No se ha hecho absolutamente nada, no se habla de formulación o investigación preliminar, no se dice nada en contra de los que dispararon, de, de, no se dice nada sobre los que dispararon en contra de la minga, los que han salido a disparar. Eh, en contra de manifestantes, que ya llevamos más de 50 muertos en el marco de este paro y no se ha hecho absolutamente nada, pero a partir de eh, una tergiversación por parte del secretario de Gobierno y pues con auspicio del Centro Democrático, una alianza parece como entre la alcaldía mayor y entre el Centro Democrático en el sentido de abrir una investigación preliminar en Fiscalía y después una, eh, una, investigación, una, una, una investigación en la Procuraduría en este caso, y lo que hace, digamos, hasta ahora de la Fiscalía no nos ha notificado nada, o sea, no, hay una imputación imputación una una citación a indagatoria o algo similar similar, eh, pero en Procuraduría eh, pues sí nos nos una una notificación como de algunas pruebas que solicitaron y pues digamos el de naces precisamente del, del, del, del trino que que... Eh, Menciona el secretario de gobierno Luis Ernesto Gómez, pero insisto que no se refirió en absolutamente nada a los ataques que han habido en contra de las misiones médicas. Ayer la revista eh, Ecatombe publicaba precisamente una denuncia que tuvieron que retirarse eh, las, digamos, los voluntarios y voluntarias en materia de, de salud que estaban atendiendo heridos en terrenos porque básicamente no tenían garantías por el escuadrón móvil antidisturbios. Y pues estamos básicamente preparando eh, pues como los documentos, la contestación, pues a la hora de rendir versión libre. Entonces, pues no solamente están los abogados que, que hacen parte de mi equipo, sino pues han habido muchas personas que se han ofrecido de manera eh, bastante solidaria a poder apoyar estas respuestas y a poder apoyarnos también jurídicamente para salir avantes de esta situación. No, y seguramente así será, porque además es una acusación absurda. Y pues, eso solo comprueba lo que mencionábamos ahorita, como la coincidencia del gobierno de Bogotá con el Centro Democrático, pues, tanto en forma como en fondo. Eh, vamos a saltar a la política nacional, porque aquí Joana Luengas nos pregunta ¿qué pasa después de esta moción de censura? ¿Quiere decir que ahora el ministro tiene permiso para matar? ese es el mensaje intrínseco que se le mandó a la ciudadanía decir que el ministro de defensa puede tomar las decisiones que se le dé la gana y en este país no pasa absolutamente nada de hecho hoy salía una noticia, donde, sale una noticia hace poco donde el ministro de defensa desconoce la jurisprudencia de la corte constitucional eh, y arma como un equipo especializado antibloqueos y esto preocupa de sobremanera, o sea, el, el, el, lo que mañana pueda pasar es toda, absolutamente toda responsabilidad del ministro eh, de Defensa, de este ministro que eh, ha sido indolente con respecto a todo lo que ha sucedido en el país, que no eh, reconoce las muertes, las torturas, las detenciones arbitrarias que se han cometido durante esta, toda esta jornada de paro nacional, que no reconoce los abusos, que se ha puesto de espaldas al pueblo colombiano y eh, res, el, el, el, la responsabilidad que la atañe es bastante fuerte, pero no solamente el ministro de Defensa, sino a esos congresistas que votaron a favor de no eh, tumbar al ministro de defensa. O sea, que no decidieron aprobar la moción de censura. Ellos también y ellas también son culpables. Sí, además que ahí se junta todo el establecimiento, o sea, todos los partidos tradicionales juntos para defender a este ministro y al gobierno uribista. Eh, vamos ahora sí a devolvernos a lo local y a el portal de la resistencia. Nos mandó una pregunta... Eh, pues una compañera, Carolina y, y le voy a pedir el favor a David para que la proyecte acá como participante del espacio humanitario, como asistente quisiera saber eh, cuál sería el consejo que le darías a los marchantes para lograr el objetivo o el paso a paso para lograr el objetivo según tu punto de vista eh, para lograr que se desmonte el smart y también para lograr cambiar el gobierno, no, no solo en las urnas, sino con respecto al proceso electoral, en el cual ya no tenemos fe. Bueno, ahí hay dos preguntas en una, no sé si le quedaron claras. Sí, sí, sí. sí. Bueno, eh, a mí me parece admirable como ese proceso de organización que ha habido... En el portal de la resistencia que empieza como un corredor humanitario al calor de la olla eh, y como también genera otros procesos como por ejemplo el construir un pliego desde este espacio donde en efecto si bien hay buenos puntos del orden nacional eh, el discutir también sobre eh, la necesidad pues de ese arraigo territorial eh, digamos que cuando cuando uno habla de la construcción de ciudad democrática esa ciudad democrática se construye precisamente desde el territorio o sea donde confluyen distintos actores desde distintos sectores sociales eh, que construyen territorio no yo, yo creo que de alguna manera por ejemplo lo que son las zonas residenciales por ejemplo los edificios y demás pues han perdido como tal esa mística que existía en la cuadra del barrio no entonces yo me voy de viaje y el vecino me cuidaba eh, estaba pendiente del apartamento y en diciembre nos poníamos de acuerdo para pintar la cuadra eh, o para hacer la, la cuadra que ganara el premio de ser la cuadra más iluminada, eh, digamos, como el, del, del, del, del, del, ese, ese tejido solidario. Y creo que allí se, se recupera bastante, ¿no? O sea, porque salen los vecinos, o sea, si a los chinos los van a coger, el es más los meten a sus casas. Eh, les brindan ayuda, les pasan eh, bicarbonato, vinagre, o sea, como que de alguna manera les salvaguardan en medio de todo lo que está ocurriendo y pues en rechazo pues estricto a la agresión policial que ha habido. Pero en el cocinarles, en matinitos está el sancocho, o sea, creo que eso, eso, eso es súper importante. Siento un poco, o sea, el, si hay algo que el gobierno nacional y con lo del ministro de Defensa está clarísimo, es que no van a negociar, lo relacionado con la fuerza pública, o sea, venimos hablando de una reforma estructural a la policía hace muchos años, o sea, hace muchísimos años, hablamos desde, del desmonte del Escuadrón Móvil Antidisturbios porque eso tiene que ver precisamente con una forma absolutamente diferente de concebir la intervención del Estado en la protesta social. Y el erradicar la doctrina del enemigo interno de en la fuerza pública es absolutamente necesaria para su reforma. Doctrina del enemigo interno con la cual está de acuerdo este gobierno, porque la necesita para sostenerse en el poder. Entonces, el mantenerse en las calles, pero también saber de qué manera podemos trascender para que no pasemos a un agotamiento de las personas que se encuentran en las calles. Y es también tener en cuenta que este gobierno para mantenerse y de cara al 2022 es capaz de hacer, de hacer cualquier cosa. Entonces hay que seguir persistiendo en la, bandera, en la bandera de una reforma estructural a la policía que en efecto incluya una, un desmonte, eh, un desmantelamiento del escuadrón móvil antidisturbios, que se piense algo totalmente diferente para intervenir eh, la protesta social que precisamente se da respondiendo a las demandas que tiene la gente que, acaba, que sale a las calles. Y el entender la lucha electoral también es cómo entendemos que si nos abstenemos de votar, pues básicamente otros van a decidir por nosotros, que no se nos olvide, que no se nos olvide quiénes se alinearon para exigir acabar con los bloqueos. Que no se nos olvide quienes exigieron que saliéramos a movilizar, que no saliéramos a movilizarnos, sino que hiciéramos marchas virtuales. Que no se nos olvide, o sea, que eso no lo, no lo perdamos de presente y que ojalá las redes sociales sigan cumpliendo esa labor fundamental que ha cumplido en el marco de esta movilización. Y apostarle un programa que yo creo que todo lo que ha venido saliendo acá, que en efecto este gobierno no va a cumplir, debe traducir en puntos programáticos del gobierno del 2022 que a mi parecer y pues porque hago parte de él es el pacto histórico que recoge todas esas demandas por las cuales hoy la gente está en la calle y eso debemos tenerlo absolutamente claro y de no desdibujar o no apartar la lucha la lucha callejera de la lucha electoral si sí, es que ahí su merced toca varios puntos que a mí me parecen importantísimos empezando por eso de las bueno de todas estas redes comunitarias que yo personalmente creo que no es que se hayan tejido en este último mes, sino que precisamente por pues, la situación tan complicada de este último año, pues se han venido fortaleciendo en los mismos barrios y han salido como a responder por los chinos en este mes. Y cómo esas redes comunitarias, pues, terminan siendo como el mayor activo de este mes de movilización, cómo se ha vuelto a tejer comunidad alrededor de la movilización y al calor de la olla, como su merced mencionaba. A partir de ahí... A mí me parece como muy importante recalcar pues la cuestión de clase, porque es que no es lo mismo la represión en el sur que la represión, por ejemplo, en los héroes, y también no es lo mismo eh, pues el concepto de lo que se tiene que hacer con la policía desde el establecimiento a cómo se lo piensan los sectores alternativos. Entonces, Gustavo Petro le habla a los policías y, y les dice como que Oiga, es que aquí lo que necesitamos es que todos acá puedan llegar a ser generales. Aquí lo que necesitamos es que se formen, se eduquen. Y eso, por lo menos en la moción de censura, pues yo lo vi clarísimo y eso como que les emputaba resto a los congresistas, como que usted, usted qué hace hablándole a, a los generales y a los policías de esa manera, atrevido, no sé qué. Y yo creo que eso es fundamental, pues también... Eh, pues la perspectiva de clase en medio de todo este conflicto porque al final muchas veces bajo esa idea como de que eh, rechacemos la violencia venga de donde venga o lo que hay que hacer aquí es darnos la mano y ya pues se, perde, se pierde también eso que es como el mayor activo de toda esta movilización y este último año y es, y es eso, como la comunidad y la fuerza de la comunidad o yo no sé su merced, ¿qué opina? No, totalmente de acuerdo. O sea, porque, insisto, o sea, uno no puede comparar eh, lo que hace un agente de la policía con una armadura respecto de lo que están haciendo estos chicos, que además que es interesantísimo todo lo que ha hecho el, esa organización de la primera línea. Eh, y o sea, una lata, un escudo hecho de manera artesanal no se compara en lo más mínimo con, con el armamento pues, que tiene el escuadrón móvil antidisturbios, y en efecto tú tienes absolutamente toda la razón, o sea, acá hay una condición de clase, pero además también hay que decir algo, y es que la gente en estos barrios está mamada también de la extorsión de la policía, o sea, está cansada, que esto digamos que se, se, se tradujo el año pasado con lo que pasó con Javier Ordóñez y los lamentables sucesos del 9 y 10 de septiembre y es que fue como marica, o sea, eh, el, digamos, todo el tiempo, entonces la extorsión al vendedor ambulante, al del negocio para que lo pueda abrir, a evitar una multa, entonces... Eh, las intervenciones en las residencias eh, y, y toda, digamos, esta dinámica en asocio también con grupos paramilitares o de control territorial y bandas de microtráfico en los barrios populares de esta ciudad es clarísimo y la gente lo sabe. La gente conoce de a voz este tipo de casos, conoce eh, cuál es el accionar de la policía que no persigue la criminalidad como debiese hacerlo, sino que se encarga de otras cosas. Y pues, más en el marco de la pandemia, o sea, en el marco de la cuarentena, haberle dado el control a la fuerza pública eh, y al ejército porque Claudio solicitó asistencia militar en el mes de enero para el control de la pandemia eh, en Bogotá y esto digamos pues se traduce en, en lo que en lo que representa también pues este gobierno, es decir, pues a, a, a, a, no mandaron militares a la localidad de Chapinero, a la localidad de Usaquillo, no, los mandaron para Tunjuelito, los mandaron para Ciudad Bolívar, los mandaron para el Verbenal, los mandaron para Rafael Uribe, para allá fue donde los mandaron, o sea, los mandaron para Usme, y entonces yo, imagínese usted la cantidad de, de multas, las extorsiones que la han metido a los chicos para no ponerles un comparendo o sea, hay una lógica también muy perversa por parte de la fuerza pública que, que yo sí creo que es algo que también ha, ha generado como este rechazo, o sea, como esa bola de nieve que ya dice, oiga nomás o sea, en serio, es insostenible eh, el mantener una policía que está en contra de los derechos de los de las y los ciudadanos yo coincido en efecto como en la necesidad de que exista eh, digamos dentro de esa reforma, pues que no solamente los que tengan para pagar la carrera oficial sean los que tengan las posibilidades de ascenso, por ejemplo, digamos en el caso del Ejército Nacional, que únicamente aquellos que hacen carrera militar tienen mejores condiciones, ¿no? O sea, que también el pelado que entró como a ser eh, soldado profesional tenga las mismas oportunidades que tiene una, una persona que hace carrera militar. Sí, y que puedan tener acceso a educación superior, claro, incluso el gobierno lo de becas si quería ser policía, pero becas para entrar a la, a la escuela de cadetes, entonces en ese sentido es poner eso, y es que además esta palabra de, de, del vándalo, o sea, como diría eh, eh, escape, pues digamos vándalos son ellos, vándalos son eh, los que le han robado la plata al país durante décadas, vándalos son los que no permiten que llegue agua, vándalos son los que no arreglan las vías en la ciudad de Bogotá, son los que se roban la plata de la salud, son los que se roban la plata de la alimentación, esos son los verdaderos vándalos que tiene el país, esos son los que se han robado y tienen a este país como lo tienen, o sea, son los que han bloqueado históricamente eh, la economía en nuestro país, los que no permiten generar empresas, los que no permiten generar riqueza a los más de 45 millones de habitantes de este territorio. Definitivamente. Eh, un saludo a las más de 20 personas que nos están escuchando y nos están viendo en este momento. Recuerden que pues, estamos en una charla con la concejal Heidi Sánchez, de aquí de Bogotá, de la Colombia Humana, de la Unión Patriótica. Eh, definitivamente, lo que dice Joana, la Policía de Colombia es una organización criminal que hay que reformar urgente. Hace más o menos un mes eh, hablé con la compañera de Jaiber Fonseca y que fue uno de los chicos asesinados en Berbenal en septiembre del año pasado, y más o menos ella lo que me contaba era precisamente eso, pues que la policía tiene una guerra declarada contra la juventud de los sectores populares en Bogotá y en Colombia, que haider era el típico pelado que los tombos no lo dejaban en paz y no lo dejaban disfrutar del espacio público en paz en ningún momento, y pues que su vida culminó con el asesinato precisamente en medio de una protesta y, lo, y, lo, y una cosa que ya destacaba precisamente era como que, que porque los policías no se retiraron y dejaron que, que los chicos pues quemaran el CAI, que si los policías se hubieran retirado y dejaron, dejaban que los chicos quemaran el CAI no hubiera muerto nadie esa noche en el barrio, pero los policías decidieron que tenían que defender el CAI a muerte y pues eso generó pues muertos y generó cientos de heridos. Y eso es algo que hay que cambiar inmediatamente y que el establecimiento no quiere transformar. Vamos a volver entonces a las preguntas de las personas que nos escuchan. Hay dos preguntas que voy a juntar en una. Pedro Pineda pregunta, ¿qué significa legalmente que la alcaldesa sea la jefe de policía? Porque o Claudia López envía al SMAT. ¿A atacar a los manifestantes o los altos mandos de la policía? No le hacen ningún caso. Y Nidia Ascanio pregunta, ¿Es preocupante cómo la señora alcaldesa le está respondiendo a los electores ciudadanos de Bogotá? ¿Lo que está brindando es represión? Cuéntenos, Heidi. Bueno, Claudia, es la que ha dado la orden. O sea, ya eh, hace... Y además que ya es experta cambiando discurso, ¿no? Entonces yo no... Soy la que da la orden a la policía, es, le corresponde al gobierno nacional, pero en campaña decía que ella sí iba a ser la jefe de policía en Bogotá. Ella hasta el momento no ha hablado de ningún tipo de ruptura de la cadena de mando eh, y en efecto es quien ha tomado las decisiones sobre la intervención del Escuadrón Móvil Antidisturbios. De hecho, en varias, o sea, después de que Luis Ernesto eh, llegó al portal de la resistencia. Eh, salió en varios, o sea, varias de sus comunicaciones, lamentablemente muchachos, eh, tuvo que intervenir la fuerza pública, se querían meter al CADE, están rompiendo las vallas de Transmilenio bueno, y otra serie de cosas que estaban planteando eh, en su momento en el, en el... En, en desde el puesto de mando unificado, que además es quien toma la decisión, pero no le avisan a la gente que va a haber intervención del ESMAD. Entonces se, se tiene como es, todas estas cámaras y decir, bueno, en tal punto está activo, tal punto está activo, tal punto está activo, y allí va a haber intervención del ESMAD. De hecho, recuerden ustedes lo que pasó, lo que ocasionó la pérdida del ojo de Gareth. O sea, eh, fue una orden del secretario de Seguridad de que interviniera la fuerza pública eh, en el centro de la ciudad y es responsabilidad de la administración distrital lo que está sucediendo y en efecto eh, se sigue manteniendo la represión. Eh, yo, eh, vamos a ver el día de mañana cuál va a ser la respuesta porque lo que hay convocado es una cantidad de tomas artísticas y culturales en la ciudad que se deben respetar y se deben salvaguardar. Bueno, esperamos que así sea. Heidi, antes de que se nos acabe acá la hora de charla, yo sí no quiero pasar este espacio sin que usted nos cuente cómo es... bueno la típica pregunta cliché. ¿Quién es Heidi? ¿Cómo fue que terminó de concejal de Bogotá? Bueno, Heidi Sánchez es abogada, es hija de una mamá y un papá campesinos. Eh, digamos, soy egresada de la Universidad Libre. Eh, empecé en la vida política en el movimiento estudiantil en el año... 2007 eh, cuando participé pues uno de, de la jornada de paro nacional que había en esa época desde las universidades públicas eh, en contra del, del plan de desarrollo de álvaro uribe vélez de esa época eh, y me interesé y me organizé en la asociación colombiana de estudiantes universitarios a partir de el cuarto foro de los estudiantes frente al conflicto social armado y parte del movimiento estudiantil durante mis primeros años de vida política eh, luego de eso pues fundamos un una vez me gradué de la Asociación de Trabajadores Independientes, eh, fui responsable de la Unión de Jóvenes Patriotas en Bogotá cuando nos devolvieron la personería jurídica, eh, y pues digamos en lo que ha sido como el, el visibilizar a la UP en Bogotá, eh, y a partir de una consulta interna que se realizó en el partido, pues fui elegida como la candidata a la Unión Patriótica, y pues me aquí. Y en este año, bueno, ya un poco más de un año de concejal, más allá de toda esta situación particular que hemos hablado del paro nacional y de la pandemia, pues ¿cuál es su balance como concejal de Bogotá? O sea, usted ¿cómo se siente en ese espacio? Eh, ¿Cuál es su lectura de la ciudad a partir de ese espacio de las fuerzas pol políticas que pues terminan decidiendo en un montón de cosas que nos terminan afectando a todos en el consejo y en la administración pública? Quien dirige Bogotá es pro Bogotá, es el sector de Camacol, es el sector constructor, es el sector financiero, el de la especulación inmobiliaria, quien toma las decisiones en últimas. Tenemos de cara a este año la discusión del plan de ordenamiento territorial, o sea, este periodo, ha sido de, de, este periodo constitucional ha sido eh, re hardcore porque, pues, o sea, digamos, recibirnos con pandemia, eh, además de las medidas pues que se han tomado como de ensayo-error ensayo, ensayo, error en el marco de la cuarentena yo pues digamos Claudia López habló de la reactivación del, de todos los sectores dura, a partir del 8 de junio vamos a ver eso eh, cómo termine que no genere falsas expectativas en los comerciantes que se han visto afectados en esta cuarentena eh, las medidas económicas pues están dirigidas precisamente hacia ese sector, al sector de movilidad, al sector de infraestructura eh, digamos, el plan de desarrollo distrital tiene cinco propósitos, de los cuales los dos primeros son supremamente ambiciosos, especialmente el primer propósito que es como el social, eh, sin embargo, el, y el tercero que es el ambiental, pero, eh, no, perdón, el tercero es el de movilidad, pero que es el que menos, eh, perdón, el cuarto que es el que menos metas, propósitos, logros tiene, pero que es el, el que mayor presupuesto tiene en el plan de desarrollo. Y pues que conserva el modelo, de el modelo de movilidad de Enrique Peñalosa, pues que se basa en el tema de buses, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tema con Transmilenio? Pues que beneficia eh, a los operadores privados, que beneficia a un, un grupo muy reducido de personas que se lucran del dinero que pagamos y pagan los usuarios y las usuarias para eh, poder ingresar al sistema público de transporte eh, y el haber renunciado a formas eh, mucho mejores en materia de movilidad que era el metro subterráneo, el tranvía por la séptima y creo que eso eh, pues digamos se conserva en lo que venía de la anterior administración Bueno y particularmente la dinámica dentro del consejo pues, eh, pues como es uno alcanza a ver por Twitter ciertas cosas por ejemplo ayer o anteayer veía a Julia a, a sastoque quejándose por, por no sé qué reforma que quería pasar o qué discusión quería pasar y la mencionó a su merced y también a Carrillo directamente como que fueron los responsables o no sé qué ocurrió ahí o no sé, o, o se estaba quejando ¿no? de qué. Muy cínico, muy cínico el, el muchachito, el muchacho, porque digamos que ese fue un proyecto de acuerdo que él vendió como una reforma estructural a la policía, ya sabemos que eso no pasa por el Consejo de la Ciudad, sino que eso hace parte... Del, eh, hace parte del, del, del Congreso de la República. Pero pues así mismo es vender humo porque además tocaba varias cosas del decreto 563 que pues está tocando es precisamente con las organizaciones de derechos humanos. Eh, nosotros, de hecho Carrillo ni siquiera votaba en la comisión de gobierno, yo sí votaba en la comisión de gobierno. Eh, Respondimos a la solicitud de más de 43 organizaciones de derechos humanos que pedían participación e incidencia en este proyecto de acuerdo, cosa pues que el concejal no quiso eh, hacerle eh, escucha y por el contrario salió a culparlas, pero además porque... Fueron nueve concejales y concejalas de esta comisión. Había una ponencia negativa presentada por el concejal Manuel Sarmiento. Manuel presentó una ponencia negativa, esa ponencia negativa fue la que se presentó y pues esa ponencia fue la que tumbó el proyecto de acuerdo. O sea, eh, quiere eh, buscarnos de Sparring, pero sobre todo para desconocer la voz que de alguna manera, digamos en mi caso, durante toda mi vida... Eh, y pues digamos a, eh, también el ejercicio del consejo ha sido precisamente rechazar el abuso policial y denunciar las agresiones policiales pero también con nombre propio y dándole la responsabilidad que le corresponde a la administración distrital, por ahí estoy viendo en notificaciones que me están mencionando en varios, en algunos videos que supongo subiría eh, el concejal Sastoque sobre todo pues tomándonos a carrillo y a mí como Sparring eh, y pues también muestra que en, en, en política tiene que haber madurez y no siento que eh, haya tomado con madurez esta situación, o sea, fuimos nueve, nueve concejales y concejalas de distintos sectores políticos, o sea, estuve yo, Manuel Sarmiento hace parte de Dignidad, que es un partido de gobierno, Diego Cancino, que también hace parte del gobierno, del partido, del, del gobierno pero también hace parte de su bancada, eh, y otros concejales que votan, digamos, la, eh, María Victoria Vargas, que es liberal, eh, y otros en efecto, como el Centro Democrático Cambio Radical, los ha, todos los partidos votamos, eh, de, de manera negativa este proyecto de acuerdo, claro que cada uno con sus eh, razones diferenciadas, no pero pues por lo menos nosotros respondemos a, a las organizaciones y de acuerdo a la solicitud que nos dieron las organizaciones de derechos humanos pues votamos eh, positiva la ponencia negativa de Manuel Sarmiento ¿Será que podemos decir que esas es un mal ejemplo de lo que puede ser la juventud haciendo política electoral? Él es o... un buque en potencia es un en potencia. Uy, pero es que un bukele es, es, es palabras mayores, o sea, usted ya lo está eh, etiquetando como dictador. Bueno. Si es capaz de hacer lo que hizo con un simple proyecto de acuerdo, no me imagino que es capaz de hacer con otras cosas. O sea, es que fue impresionante, Chamil. O sea, fue... Yo creo que quedé en shock varias veces como no puedo creer. No, o sea, no. no, Esto no es posible, o sea, no es posible que esto esté pasando con un proyecto de acuerdo, o sea, que puede pasar con otras cosas, ¿sí? O sea, que puede pasar con otras cosas, pero además su manejo de redes sociales está encaminado a eso. O sea, digamos, si yo tengo cien mil seguidores y yo les estoy diciendo una mentira, porque es una mentira lo que está diciendo, pues fíjate cuántos seguidores tienen TikTok Bukele, por ejemplo. O sea, ¿usted estaría de acuerdo que definitivamente para ocupar un cargo de representación, eh, pues más que la edad, se debería tener experiencia en la calle, en la organización social y en la organización popular? Total. Mente, o sea, digamos experiencia de formación política, porque pues digamos él y consecuencia con ideas políticas y principios políticos y principios de ética en el ejercicio de la política. Y eso también hace parte porque la renovación, la edad no significa renovación, o sea, si no, pues Miguel Uribe sería el, el candidato perfecto a la alcaldía. No, pues me diga que Heidi se volvió no, acá estoy, ay no. ¿Me ves? No, no, no. Ahora sí, se perdió como dos segundos, pero ya volvió. Nos están saboteando. Ah. No, estamos muy, estamos si bien. bien. De, entonces, Miguel Uribe sería un perfecto alcalde, pues porque es joven. Y pues a, a, a Iván Duque también lo vendieron como joven. Claro que tiene que haber un relevo generacional, claro que tiene que haber juventud en los espacios de representación política, pero claro que tiene que haber formación política para poder ocupar estos espacios también, para hacerlo con ética, para hacerlo en consecuencia, para hacerlo en coherencia. Eso, eso que dices me parece muy importante porque al final, eh, pues lo que uno ve en las discusiones en redes sociales, más o menos, es que, es que chamil son los mismos, izquierda, derecha, lo que sea, todos son los mismos y cuando lleguen al poder se van a torcer y van a seguir jodiéndonos todos, eso no vale la pena. ¿Uno qué responde ante eso? Porque al final uno se encuentra con personajes como Sastoke, que aparentemente es de un partido alternativo y demás, o, o más bien la pregunta es, ¿cuál es el daño que le termina haciendo la Alianza Verde y esta clase de, de, de, de, de, bueno, de esta manera de priorizar el marketing político sobre todo lo demás a, a, al cambio en Colombia? Absurdo a la política, pero además de hacerle un daño absurdo a la política, ratifican que limpian la cara de la derecha. O sea, que gobiernan con un discurso alternativo, pero que su transporte es absolutamente neoliberal. Que no permite cumplir con ese discurso alternativo. Eh, están en esa ola también como de plantearse como esa nueva, cuando, cuando se hablaba por lo menos con Santos, como esa tercera vía de venderse como alternativa cuando no es una alternativa porque no son capaces de tocar ni de hablar del modelo que produce las consecuencias en materia de desigualdad en nuestro país. Entonces, vamos a estar, es esa, esa, un daño profundo, hay un daño un daño profundo sobre todo como el querer, porque también sirve para desconocer las voces realmente alternativas en el espacio de participación política. Bueno, ahora hagámonos un poquito de autocrítica. Yo hablé, por ejemplo, también en una charla como esta, con con Armando Benedetti y, y también hablé con Carrillo hace ya varios meses. ¿Cómo hacemos para, pues, hace, pues, para cuajar este pacto histórico y que este pacto histórico realmente cuaje y, y pues se convierta en una alternativa viable para Colombia el próximo año? ¿Qué, qué, qué críticas su Mercedes de adentro le puede hacer? ¿Qué cree que es lo que falta? Y, y pues cuál es el recorrido que debe hacer el pacto histórico en lo que nos queda de aquí al 2022, si no pasa algo extraordinario en los próximos meses. Bueno, eh, aquí hay una situación y es que el, el, digamos, el pacto histórico tiene que construirse en las calles. Yo creo que algo que debería hacer, eh, el, digamos, quienes hacemos parte del pacto histórico y es tomar esa avanzada como en recoger todo esto en apuestas programáticas y apuestas programáticas reales en el sentido de representar una alternativa sobre cuál es el modelo eh, que queremos, o sea, cuál es el modelo de país que pacto histórico y en ese sentido el poder llegar a muchos sectores, pero sobre todo a esos sectores populares, a esos sectores sociales, donde nunca se ha llegado, donde la gente sabe y ve con esperanza de alguna manera un cambio de gobierno y que lo vean y lo entiendan en lo que representa el pacto histórico, que representa esperanza real, que representa dignidad real, no dignidad de nombre, no esperanza de nombre, no de chap sino que eso es lo que debe representar precisamente eh, el pacto histórico y es el poder recoger en todos los sectores populares, barriales, territoriales y lo que se quiere en términos de una construcción programática para un modelo de país y modelo de país democrático. Te quedaste sin audio? Sí, estaba sin audio. Te estaba preguntando por la autocrítica. ¿Qué crítica su Mercedes de adentro le podría hacer al pacto histórico? Estamos quietos en el marco de nacional, O sea, no hicimos, digamos, más allá de las individualidades que estuvimos en distintos eh, puntos de movilización y demás, no abrimos como una discusión política. Bueno, el pacto histórico, ¿cómo se piensa esta vaina? Hagamos un intercambio, convoquemos alguna asamblea. O sea, esto sí creo que no, no, no lo hicimos. Eso me pareció bastante complejo, eh, pero bueno, vamos a ver qué pasa en lo que viene. Y no cree que eso tiene que ver muchísimo con que está girando demasiado alrededor de la figura de Gustavo Petro, más allá de la propuesta de país. Por eso insisto en el tema de programa, o sea, cuando tú hablas de programa, independientemente de la persona que esté allí, pues se supone que va a cumplir, ejecutar ese programa. Y además que hay que verlo de manera integral también con un Congreso de la República que legisle en favor del pueblo colombiano y que deje de legislar en favor de unos pocos. Entonces, digamos que en ese mismo sentido, pues se trata del pacto histórico de manera integral, ¿no? Esa iba a ser mi última pregunta, pero le prometo que esta sí es la última. Ángela eh, María Robledo, su merced, ¿qué puede decir sobre Ángela María Robledo? Pues uno no está donde no quiere estar. Y ella tomó sus decisiones y pues seguramente pues siente mayor afinidad ideológica y política en la coalición de la esperanza cuestión absolutamente respetable lamento profundamente que se haya ido o sea yo sinceramente lamento porque pues creo que mucha gente votó eh, también de manera muy convencida eh, de a esta eh, en esa fórmula de la colombia humana en el 2018 precisamente por la presencia de Ángela maría robledo pero bueno esto digamos hace parte de la decisión que ella quiso tomar listo Hey Dean, muchísimas gracias por este tiempo y por el espacio, creo que logramos hablar de casi todo lo que quería hablar con usted y muchísimas gracias a todas las personas que nos escucharon hasta el final, que comentaron y que preguntaron, eh, pues espero poder eh, volver a retomar la charla en los próximos meses en algún momento. Claro que sí, con la mayor disposición y muchísimas gracias por la invitación y a las personas que se conectaron, muchas gracias, que tengan bonita noche. Buenas noches a todos, buenas noches a Heidi, hasta una próxima oportunidad.